Matías 900 camiones. Bueno, cómo andan guapos, espero que muy bien, y como ya vieron en el título, el día de hoy continuaremos con la serie más vieja de mi canal. Bueno, ahora toca hacer que vayamos a un punto en un carro, pero nosotros no lo haremos de la forma tradicional. Haremos que el actor conduzca por nosotros. ¿Por qué? Porque nos apetece XD. Bueno... Si no tienen un carro, créenlo así les muestro dos formas de meter a un actor a tu carro y cómo hacer que conduzca por nosotros, en el caso de que no queramos manejar nosotros. La teletransportación. Bueno, la teletransportación es una técnica de combate que me enseñó nuestro gran y poderoso dios, Goku. Bueno, esta técnica es muy peligrosa, y consiste en el leve concentramiento del ki en nuestra espalda, y concentración en la clase, Set actor, y con algo de práctica en el yoga y un punto, alcanzamos el comando, Positioning Car. Y dentro de los paréntesis colocaremos en este orden, al cebo digo actor, y en el segundo parámetro, colocamos el vehículo que creamos. Ahora solo quedaría compilar y rezar porque nuestro PC no se teletransporte tan bien. Y como pueden ver, el suertudo se teletransportó sin problemas, sin generar mutaciones ni nada. Ahora pasemos a la otra forma de meterlo adentro. El cavernícola. Este método tan odiado llamado por muchos consiste en usar el comando walkTo de la clase As Actor y poner las coordenadas de una de las puertas delanteras del vehículo con un ángulo hacia donde queremos que mire el actor y luego usar la técnica de la transportación y después decirle a dónde queremos ir. Pero como en este canal no somos tan crédulos, usaremos un solo comando para meter al actor adentro del vehículo, con sus respectivas animaciones y completamente automatizado para ahorrarnos tiempo. Y bueno, para esto, usaremos el comando, enter caras driver, que significa, meter conductor del auto, y pasamos los datos que nos pide, en teoría el último parámetro es para teletransportarlo, si está muy lejos del vehículo, pero a mí no me funciona bien, pero por las moscas, siempre lo dejo entre 2 y 5 segundos. Así que bueno, compilamos y abrimos juego para ver qué onda con la vagancia de San Andreas, y de paso chequeamos de que nuestra misión vaya todo bien. Y como lo ven, a mí me anda bien, a pesar de tener muchos mobs. Bueno, ahora quedaría ser que el jugador se meta al vehículo y se quede sentado en el asiento del copiloto, en mi caso yo haré un pequeño código para meterlo con la teletransportación, mientras lo apresura el actor que creamos. Adelantaré el tiempo para que no se tengan que comer una codificación algo compleja de entender. Bueno, ya lo tengo listo. Ahora para que el conductor se mueva a un punto, usaremos el comando driverto de la clase car. Y bueno, con eso ya habríamos terminado. Y sí, sé que dije que este video se subiría a las 5 pm, pero es que tenía fiaca de hacerlo. Ahora sin más nada que decir. Los dejo, saludos desde Argentina. Bye.